ha llegado el hermano de Lexa en Fortnite. Tendrá Lexa. Algo que decirnos en un diálogo secreto. Si nos acercamos con su hermano, descubriremos el lado oscuro de Lexa por fin. Y revelaremos los secretos que nadie os ha enseñado. Todo esto y mucho más en este video. No te puedes perder nada. Hoy estamos de celebración ¿Quieres conseguir una skin gratis de la tienda? Tan solo debes cumplir tres fáciles requisitos para conseguirla Suscríbete ahora mismo con la campanita activada Si no formas parte de la familia Deja tu poderoso like para que se posicione el vídeo correctamente Y no olviden comentar sus ideas de Fortnite en los comentarios Enhorabuena a los ganadores Y pronto anunciaremos más por Twitter y por Instagram Amigos, empezamos con el vídeo Mirar la nueva skin de Orin en Fortnite El hermano de Lexa Por fin ha llegado Y ya no está en la tienda Pero amigos, código MisterdeNeox en la tienda para apoyar el canal Por favor, que si no mañana no ceno Vamos a leer la descripción de Orin En Fortnite Y es que parece amigos que no son solo hermanos Sino que realmente Son ¡Oh! mellizos Es decir, teníamos razón Y además sabíamos que Orin Era familia de Lexa desde hace realmente muchos videos. El pack completo de la skin también trae un pico. Un pico algo extraño. Recuerdan que Lexa parece que trabaja en la creación de algún tipo de robot, ¿verdad? Como los Mecha, ¿recuerdan? Pues, atentos a la descripción de este pico. Cuidado, este aún sigue en desarrollo. Hmm. Interesante descripción que justo concuerda con su hermana Lexa, parece que Lexa trama algo, y amigos, seguramente el plan de este evento final de Fortnite podría ser de Lexa, y no nos olvidamos, lógicamente, de la mochila, quizás la mejor pista para saber de lo que está sucediendo con Lexa, la encontramos en su mochila, escuchen esta descripción. Un poquito de fusión puede llevarte bien lejos ¿Qué? Me he quedado loco, hermanos ¿Cómo interpretarían esa descripción? Oh, hemos llegado Déjenme tomarme un respiro, amigos Ay, ¡Qué largo es este mapa! Ya estamos al lado de la hermana de Orin Lexa está en este lugar de la isla Como jefe de Fortnite Y esta, seguro no Segurísimo nos revela sus secretos hoy, nos revelará lo que nadie ha sabido de Lexa, pero todos nos están advirtiendo de que ella no es la persona que aparenta ser, así que amigos estén preparados porque esto se pondrá realmente interesante, vamos a intentar hablar con Lexa. Vamos Lexa, cuéntanos algún secreto. No, ¿Cómo? ¿What? ¿En serio? ¿No nos va a decir nada? Pues te mato. ¡Oh, no, no, no, no, no! ¡Me voy, me voy! Hay una clara relación entre Orin y Lexa, y esto es obvio, algunos de los personajes de Fortnite deberían tener al menos un diálogo secreto con el hermano mellizo de Lexa, digo yo ¿no? Ya que Lexa sí tiene diálogos secretos, ¿por qué no probamos con los mismos personajes que Lexa tiene diálogos secretos? Uh -huh. ¡Vamos a ver a Condor, pero ya! ¡Yey! Condorcito, ¿Qué dice, compi? Eh, eh, oye, me han comentado que, que tú sí dices secretos. O al menos a mi hermana se lo has revelado. Quiero saber más. Cuéntame algo, a ver. Cuéntame tu gran secreto. ¿Qué? ¿Tampoco tiene diálogo, bro? No puede ser. ¡Ay! ¿Qué tipo de historia del juego es si no tiene diálogo secreto con nadie? Ok, está bien, ninguno de los personajes que hemos visitado hasta ahora nos ha dicho nada. Creo que conozco a varios personajes que son demasiado importantes en esta temporada y todavía no los hemos ido a visitar. Amigos, ¿quién os viene a la cabeza? ¡Sí! y del búnker, amigos. Mi amigo Jonesy, claro que sí Este personaje sí es de los más importantes en todo el juego Desde luego Él seguro que sabe decirme algún secretito Vamos a ver Jonesy, revélame tus secretos, amigo, por favor Ay, oh, nada, tío No puede ser Tío, pero, pero ¿qué personaje tendrá un diálogo secreto? No lo entiendo ¿Es posible que realmente Fortnite no haya metido ningún diálogo secreto con el mellizo del Lexa? No tiene sentido. No nos pensamos rendir en la Neox Army. No somos unos cobardes. Así que vamos a seguir buscando más jefes por toda la isla de Fortnite importantes en la historia del juego. Como por ejemplo... Mmm, ManCake. Vamos a ver al Tito ManCake. Este chico tiene parte de la historia de Fortnite. Y quizás quiera revelarnos algún secreto. Que hasta ahora nadie nos ha querido decir. ¡Veamos, Mancakes! ¡Sí! Seguro que me dirá algo que me gusta, ¿verdad? Vamos a ver. 3, 2, 1, ¡Sí! Pues te mata a ti también, bro. ¡No, no, no! no ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Me voy, me voy! Ay, seguimos con el siguiente de los jefes. A no ser... Que ya nos empiecen a revelar secretos, estaré pensando que seguramente Epic Games ni se ha molestado en meter diálogos secretos todavía. Aún seguro que sí acaban metiéndolos, amigos, aunque no sea ahora mismo. Pero es realmente raro que no hayan metido ninguno de estos, ¿verdad? Seguro que lo terminamos encontrando, amigos, siguiente jefe. Amigos, nuestra misión en el día de hoy está siendo realmente más dura de lo que esperábamos. Hay demasiados jefes en toda la isla como para averiguar si realmente en un solo vídeo, si hay alguno de ellos que tenga diálogo secreto. ¡Oh! ¡No! Me olvidaba. Hay uno de los personajes que nos han dicho diálogos secretos que no hemos visitado. Pero ¿cómo puedo ser tan despistado, amigos? Estoy seguro de que este personaje... El pistolero sí que debe tener algún secreto para nosotros, pero tranquilos, porque tenemos todavía una última bala en el cargador. Hay otro jefe cerca de aquí, que 100% seguro tiene un diálogo secreto. ¿Se lo van a perder? No hay que preocuparse por nada. Vamos a ver si el pistolero nos sorprende. Vaya, qué raro, amigos, qué raro. Amigos, ahora ya sí que sí. Fuera bromas, nos dejamos de tonterías Vamos a por el jefe definitivo A por el gran gladiador del coliseo de Fortnite Este personaje debe decirnos algo Ya, a la fuerza, por favor, si no parecería una broma Amigos, ha llegado la hora de descubrir El primer diálogo secreto del gladiador en Fortnite con Orin ¿Tienes ganas de saber qué nos va a decir? ¡Hola, gladiador! Tú sí tienes algo para mí, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! Dice que sí A ver, cuéntame más oh, Ojalá se rompa tu espada Bro, pero... ¿Qué es eso? ¿Está amenazándome? Amigos, esto es un diálogo secreto, ¿no? No me suena de nada haber visto este diálogo antes Esto es una broma, ¿no? Esto es una broma este es el diálogo secreto de Orin, amigos. ¿Este? Yo creo que tiene que existir el diálogo definitivo de la historia del juego de Orin. Que nos revele realmente el secreto. No te pierdas nada de todo lo que está por venir en el canal. Suscríbete con la campanita activada y no te pierdas ningún video. Amigos, un abrazo enorme. Me despido ya por hoy. Espero que hayan estado entretenidos durante todo el video. ¡Chao!